Sí. y yo también cucu. y yo también me callo que te callas porque me muerde la nariz le vamos a poner las gotitas está como sabéis la verdad que está un poquitín, es muy pequeño, no sé cómo se ve en el vídeo, pero pesa un kilo, para que os hagáis una idea. Y nos da la sensación de que está eh, un poquitín más animado que el día que vino y que hoy está un poquito más animado que ayer. O sea, lo cual es muy bueno. Y bueno, está con su antibiótico, ¿no? Hay una... Esta pierna le duele bastante... Y esta manita, esta articulación, igual la ha tenido inflamada. Y está con antibiótico y antiinflamatorio. Y lo que vamos a hacer es ponerle pues, su colirio Que se lo estamos intentando poner pues, eh, todo lo que podemos. Dentro de que, pues, que le estresa un poco. <risa> es muy bebé. Y... Eh... El jueves tenemos cita en el veterinario, con el oftalmólogo... Hemos querido esperar porque, ¿sabéis lo que pasa? Que para mirarle los ojos bien, le tienen que sedar. Y es muy pequeñito. Y una sedación, pues sabéis pues que tiene un riesgo y no, no es ninguna tontería. Entonces, hemos querido esperar unos días a ver cómo funcionaba el antibiótico, que él comiera bien, que estuviera adaptado a nosotros también, para, para poderle llevar al veterinario. Y que hagan pruebas. Igualmente es importante llevarle porque eh, tiene cita con el especialista, con el oftalmólogo, que vamos a intentar pues, hacer todo lo posible para que pueda volver a ver. Y porque también tienen que hacerle eh, radiografías ¿no? de las articulaciones para ver, para ver qué está pasando, porque es muy pequeñito, está creciendo y si tuviera una infección ahí le puede incluso llegar a destrozar la articulación y generarle muchos problemas a la larga. O sea que hay que hacerlo. Y bueno, es un poco más verde. Muy bien. Y nos habéis preguntado por qué no le damos vive Si queréis os lo explico. En cerditos y en jabatos, cuando tú das un biberón, es muy muy fácil y pasa frecuentemente que se, que se haga una neumonía por aspiración. Que se les vaya la leche al pulmón. Entonces siempre se suele recomendar que aprendan a comer de un platito porque es la manera que ellos no se le va el pulmón, comen ellos la cantidad que quieren y es mucho más seguro. Y dado que tiene muchos problemas, pues ya lo que ya lo que faltaba al pobre y se apañaba súper bien con su platito. O sea, siempre intentamos hacer lo que es mejor para ellos. Quizá no es tan bonito como darle un a un bebé, pero es pues lo mejor. mi madre